creas videos para YouTube, creas videos para alguna plataforma o red social o simplemente eres fotógrafo o tomas fotografías, has tenido problemas con la luz, a veces es muy incómodo cuando te vas a tomar una fotografía o vas a grabar un video y el problema es la luz, ¿sí? Pues para eso te tengo una solución, además de que pude descubrir cómo hacer estos aritos en los ojos que me parece que se ve Sí, lo hice de forma sencilla, económica y reutilizando y reciclando material que tengo en casa No tuve que salir de mi casa para construir mi propio aro de luz porque afortunadamente tenía mucho de los muchos de los materiales que necesité Y los demás pues son de muy bajo costo porque la idea es que sea económico Estuve mirando en internet eh, algunos aros de luz o anillos de luz y realmente son bastante costosos los de buena marca pasan, no sé, 100 dólares. Mientras que los más genéricos son un poco más económicos, pero realmente pues no tenemos el presupuesto como para invertir. ¿Quieres saber cómo lo construí? ¿Quieres saber qué material utilice? Pues muy sencillo, quédate viendo este video y te voy a mostrar el paso a paso de cómo lo construí para que tú lo puedas hacer en casa, y tú puedas crear tu propio contenido y tu propio material. Bien amigos, no olvides suscribirse, dejar su like, compartir con sus amigos y amigas para que este video pueda llegar a muchas más personas. Bien, entonces amigos, no pues siendo más, vamos a crear, vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a crear. Vamos, vamos. Bien amigos, entonces iniciamos con la construcción de nuestro aro o anillo de luz. Nuestro primer material como pueden ver es cartón, un cartón reciclado de un eh, televisor. Es una caja grande y bastante gruesa que nos va a permitir tener una resistencia muy óptima para nuestro aro de luz. En nuestro cartón eh, construimos un cuadrado y las medidas son 45 centímetros por 45 centímetros. ¿Sí? lo estamos cortando con el bisturí eh, frente a este tengan bastante cuidado esta es una herramienta bastante peligrosa y muy cortante entonces hay que ser cuidadoso hay que seguir las recomendaciones listo bueno entonces tomamos la mitad de 45 que vendría siendo 22 y medio en la parte superior e en la parte inferior también ¿sí? para lograr eh, identificar el punto medio Sí, de nuestro cuadrado y pasar a tomar las medidas de los círculos pues como vamos a hacer un aro de luz entonces vamos a tomar unos círculos listo ahí está nuestra mitad a 22 centímetros y medio y vamos a pasar a trazar nuestro aro esta herramienta me gusta mucho usarla porque me permite tomar eh, círculos de muy grande tamaño lo hice simplemente con una tachuelita y un alambre de cobre tú lo puedes hacer con un nylon con una cabulla con una cuerdita y simplemente tomando las medidas vas a ubicar en el centro de nuestro cuadrado y vas a tomar el círculo ahora eh, vas a tomar 5 centímetros después del primer círculo hacia la parte de adentro para lograr hacer el otro círculo más pequeño y así recortar y que nos quede nuestra primera parte del proyecto ¿Sí? bueno, sosténganlo para que no se les vaya a caer porque a mí me pasó que no lo sostuve y se me, se me zafó pero listo ahí está nuestro segundo aro y vamos a pasar a recortar. Vamos a recortar con sumo cuidado. No me voy a cansar de decírselos porque no quiero que eh, se vayan a accidentar. No quiero que nuestro aro de luz quede manchado con la sangre de alguno. Después vengan las venganzas y todo eso. No, no queremos eso. Listo, amigos. Bueno, tomamos 5 centímetros porque vamos a construir unas franjas. Y estas franjas van a servir para los bordes externos e internos de nuestro aro de luz. Entonces vamos a sacar 3, 4, 5 franjas del mismo cartón sobrante. Muy bien, entonces vamos a trazar, vamos a usar la regla para trazar nuestras franjas y estas franjas eh, las vamos a usar como ya les dije para construir los bordes internos y externos de nuestro aro de luz Bueno, para construir, para que quede circular simplemente lo que vas a hacer es presionar el cartón sí, y, e irle moldeando y él se va a ir enrollando, se va a ir encogiendo y esto nos va a dar una facilidad enorme para poder eh, hacer nuestro árbol. Por favor omitan los ruidos externos porque eh, al lado tenemos una construcción y pues eh, están trabajando con pulidoras y material y herramientas y todo eso entonces vamos a tratar de que nuestro audio quede lo mejor posible otro proyecto será construir una cabina de sonido para que no nos afecten los ruidos exteriores listo utilizamos la silicona para pegar para sujetar eh, nuestras primeras franjas al aro observen bien cómo se va a pegar para que les quede estético para que les quede muy bonito Tenga mucho cuidado con la silicona, por favor, es silicona caliente y es bastante eh, quemadora, diríamos así. ¡Wow! ¡Qué palabra tan horrible! Pero bueno, listo. Las sujetamos por todo el borde, las pegamos por todo el borde y pasamos al borde interno, ¿sí? Para que quede como una pista de automóviles. Mi hijo estuvo jugando en ella incluso. Eh, como pista de carros listo pasamos al borde interno mismo proceso con cuidado no hay afán no necesitamos eh, lastimarnos vamos a hacerlo de la mejor manera posible eh, no olvides suscribirte si estás viendo el paso a paso, no olvides suscribirte, dejar tu like, eh, te voy a dejar el video en el canal para que lo vuelvas a ver las veces que quieras y puedas construirlo eh, cada día mejorando más, si tienes más ideas le puedes meter más ideas, recuerda que lo hicimos con material reciclado, ser artista es bueno porque te permite recoger un montón de material y tenerlo para posteriores proyectos así me pasó a mí porque en este proyecto la verdad no gasté un solo peso un solo centavo no invertí nada simplemente con los materiales que yo tenía en mi casa me pasó mal proceso de pintura utilice la blanca eh, también se puede sugerir ponerle de este papel aluminio con el que se envuelven las comidas es una muy buena idea también yo lo quise hacer blanco porque para otro proyecto quiero hacer eso para observar las diferencias eh, la cinta de luz led que estoy usando la reutilicé de otro proyecto que había hecho entonces la peguita que esta trae ya estaba muy deficiente por eso entonces lo estoy pegando con silicona para que quede eh, sujeto firmemente a nuestro aro de luz eh, esta, esta luz LED la pueden encontrar en diferentes formas, incluso con colores, con strover, con eh, un montón de aplicaciones. Yo no la tenía y en el momento pues no tenía la forma de comprarla. Así que espectacular. ¿sí? Entonces sucede lo que tenía en mi casa. Utilizamos eh, tubería PVC, utilizamos en este caso para nuestro trípode 3T. 3T y utilizamos eh, ya lo que fue tubos, tubos reciclados también, eh, ahí tomamos una medida más o menos de unos 20, de 40 centímetros, lo dividimos a la mitad desde la mitad de la T para poder obtener nuestro, nuestra medida. Bueno, cortamos el excedente. Listo, ahí cortamos el excedente del tubo y vamos a pegarlo por la parte de trasera o por la parte de atrás de nuestro aro de luz. Vamos a sellarla por los lados para que, ya vas a observar cómo la sellé, para que el tubo no se vaya a salir y pasamos a la construcción de del trípode listo aquí estamos haciendo las tapitas para para poder sellar y, y que el tubo no se nos vaya a, a salir este tubo es un tubo es de agua es un tubo, creo que se llama un tubo de media o algo así. Eh, no es muy costoso, es económico, incluso en muchas ocasiones uno lo puede reciclar porque en muchas construcciones botan trozos grandes y los podemos usar. Los invito a reciclar, a reutilizar mucho material que nos puede servir para nuestros proyectos. Listo, ahora sí, mira, esta es la T. Te muestro la T para que sepas que de esa utilizamos tres utilizamos tres para nuestro trípode vamos a empezar con la construcción del trípode sí, segunda T sí, el, el, el trabajo la construcción con este material con, con los accesorios de tubos de pvc son muy buenos porque eh, permiten construir mil cosas yo he construido varias no he hecho los videos pero debo hacerlos cosas muy bacanas y muy fáciles de hacer aparte de económicas soportes para celulares e incluso una grúa para poner mi celular y poder grabar también la construí entonces esos están ahí entre, entre bambalinas para posteriores construcciones mira que estoy reutilizando material de otros proyectos ahora mira cómo queda eh, los accesorios de la luz led eh, asegúrate que cuando los compres venga con los accesorios y las terminales acá eh, no le digan a nadie pero me tomé prestado el cepillo un, un cepillo para lavar de la casa que estaba un poco deteriorado y voy a usar el mango que es retráctil para poder eh, para ponerlo como soporte este me va a permitir graduarlo a la altura que yo eh, lo requiera eh, me va a tocar volver a comprar otro o volverlo a encavar con otro con otro palito pero me voy a quedar con este mira eh, él se estira lo más de chévere se puede estirar para para obtener eh, más altura o, o, o menos aquí le conecté eh, tubito de pvc con una unión ¿sí? en la base utilicé un tarro viejo de pintura que ya no tenía en la tapita le hice un huequito y lo introducía allá como me quedaba muy flojo entonces lo que hice fue rellenarlo del mismo cartón lo rellené del mismo cartón y eh, las patas de una silla fueron perfectas las ruedas de una silla de secretaría fueron eh, especiales porque me permitieron construir mi propio trípode de la manera más sencilla y económica. Listo, ahí como pueden ver eh, ya está nuestro aro de luz listo y vamos a darle luz encendido. Ahí quedó perfecto. Esa partecita también pues es una muy buena idea. Eh, con un palo selfie podemos eh, construir el, el soporte para el celular porque yo grabo para el celular, no lo están viendo ahí pues porque en este momento grabo con él y miren el resultado si ¿Sí? ahí ven, espectacular los aros en los ojos y cómo se ilumina todo el rostro si ¿Sí? bien amigos, espero que les haya gustado mucho este proyecto y que lo realicen en casa hazlo tú mismo, construyelo tú mismo ahorra, recicla y reutiliza